Oremos por los fieles difuntos. Dales Señor el descanso eterno. Y que brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén.